Hola Maca, hola John, ¿cómo están? Hola. Bueno, esto es eh, Sin Maquillaje. Eh, según ustedes, ¿cuáles son sus verdaderos nombres? ¿Comienzas tú? Eh, Verdadero nombre. Eh, una cosa sin nombre. Cualquier cosa que pueda articular con palabras eh, se aleja de la verdad. Entonces, no, sería más bien como un sonido, sería un swimming. Un, un... Ese sería mi verdadero nombre. Bueno, yo nunca había pensado esa pregunta. Igual eh, el nombre, así como verdadero, que tiene que ver con, con la realidad de la vida también, pues no, no, no habría mucho eh, un nombre claro pero yo creo que, que así como por un tema de, de, de historia y, y de experiencia me siento identificada con, con mi nombre y con mi apellido también que siempre ha sido tema el, el, el apellido, entonces Macarena Yupanqui sí lo siento como un nombre verdadero dentro de, de, la, de la realidad quizás más, más de la vida cotidiana. Foto ¿Y a quién se regala? Eh, bueno, yo más que regalar una foto, eh, regalaría algo que durara para siempre. Eh, ¿qué, ¿Qué podría ser algo que dure para Pero siempre? Pero puede ser, o quizás ah, es una foto, ah, un... como si es el, el juego de la entrevista, ¿viste? Eh, no, sé, no, no, no regalaría, me daría lo mismo. Imprimiría, no... ¿No, no, no tenéis ninguna foto significativa? No, es que para, para mí la imagen no es, no es significativa. quizá regalaría un disco, un, una música, compondría, compondría algún tema. ¿Y a quién se lo regalas? Eh, se lo regalaría al, al alma de las personas. O a seres que aún no han nacido. Se lo regalaría a lo mismo como lo han hecho... Eh, los maestros, los antiguos maestros que cuando escribieron sus libros lo escribieron pensando que venían generaciones futuras completamente iluminadas a ser dignos herederos de su literatura, de su obra, de su música yo, al igual que ellos, y siguiendo el, el, el mismo... ...sentido biológico de heredar lo que uno está haciendo ahora... Eh, ...claro, viene a futuras generaciones que yo desconozco cómo van a ser... Eh, ...desconozco, pero sí ellos van a recibir y van a eh, heredar de muy buena manera... ...de muy buena forma todo lo que uno está generando ahora ya... ...entonces nosotros estamos preparando los cimientos, estamos arando la tierra... ...para que ellos puedan cosechar, no sé en cuánto tiempo más... ...pero eso regalaría y a, esa, a esas personas, a esos seres... Bueno, eh, son dos cosas. Primero, eh, como el, el, el John se desvió un poco de, de la pregunta de la fotografía, igual voy a responder a la pregunta porque esa es como la idea de, de descolocar un poco al, a, a la persona que está acá, a sacarnos como del contexto artístico, ¿verdad? O de, o de los libros. Yo creo que obviamente en cuanto a, a las obras que uno hace, sí, pues están como para para esos seres eh, NN, ¿cachai? que independiente de que hayan nacido, quizás no, quizás sí ya nacieron, pero que, que van a recibir este regalo de manera virtuosa ¿verdad? para su vida. Ahora una foto, por ejemplo, lo primero que pienso es... Eh, uno regala las cosas por la otra persona o para la otra persona, ¿cierto? No no para uno, es como muy egocéntrico, no sé, por ejemplo, una foto mía y se la paso al, al Pancho, ¿no? no hay que ver, ¿cachai? Es como más ego de uno, quizás, que el otro tenga la fotografía, pero por eso pienso, ¿a quién le podría interesar una foto mía? ¿Y qué foto también? Entonces, no, no se me ocurre mucho pensar en alguien que pudiera interesarse en una, en una fotografía mía. Yo creo que que tendría que ser alguna foto que aún no se ha tomado o una foto que, que tenga que ver con el presente, por ejemplo, en que, en que aparezca lo que estoy haciendo ahora, que lo siento muy significativo, siento que, que va a ser algo tan significativo así como la infancia, que de pronto las fotos de la infancia son la, las más importantes, pero, pero creo que el, el presente sí va a ser algo significativo, entonces me gustaría por responder a la pregunta que una fotografía de estas la tuviera mi hija cuando sea grande y ella vea su infancia me imagino una foto de la infancia de mi hija regalándosela a ella cuando adulta quizás ahí va a, a comprender un poco más por ejemplo en el entorno en el que se crió con los libros, con la música y yo creo que va a ser eh, potente para ella ver una imagen de su niñez y, y, y darse cuenta dónde estuvo. verdad Que ahora no casta mucho, pero está metida en un mundo súper fascinante en comparación a, a, al resto de las personas. Así que esa sería la foto. Muy bien. Eh, ¿Dónde dejaron o dónde está para ustedes el mejor recuerdo y el peor recuerdo? El mejor y el peor. Eh, responde tú primero. Ah, que espillo. Y estábamos Sí, ¿no? sí claro. No, no, no quiero que te influencies por mi respuesta antes. El, el, no, si no me siento influenciada para nada. Pero bueno, respondo yo. Po, el, lo primero, el mejor recuerdo. Mm, mira, yo creo que, que el mejor recuerdo no tiene que ver eh, con, con la felicidad necesariamente. Ya, pueden ser cosas que incluso uno la pasó mal, eh, que en realidad eso era lo que también hablaba el otro día con el John, que, que de pronto las mejores cosas no ocurren en un estado de felicidad, ¿verdad? Entonces me... El mejor recuerdo, recuerdo recuerdo podría ser en los periodos de aprendizaje en que sí lo, lo pasé mal. Por ejemplo, cuando chica y tenía, no sé, cinco años, ponte tú, y el mundo se mostraba un poco absurdo y yo me sentía así como eh, con pánico de la vida y de no entender las cosas, pero al final sí fue bueno porque me hace ser lo que soy ahora, ¿verdad? y eso sería como un mejor recuerdo de, dentro de, del sufrimiento, pero que sí es bueno. Y, y otros recuerdos son cosas simples, por ejemplo, eh, cuando estoy, no sé, con la aurora caminando, es como sentir esa nostalgia del presente o nostalgia del futuro. Uno eh, cuando siente nostalgia eh, o cuando está viviendo ciertas cosas sabe o intuye que eso en algún minuto te va a causar un poco de melancolía o felicidad o no sé o te vas a acordar de eso como algo bonito, importante, emocionante entonces yo pienso en, en esos recuerdos de caminar por ejemplo por Valparaíso cuando voy a buscar a Laura la al colegio y, y vengo con la bolsa con las frutas por ejemplo o sea, eso cotidiano, pero que en el minuto al final, uno siente más eh, emoción en el minuto. Eso de la nostalgia al final es una cosa que no, no existe mucho. Es más la nostalgia del, del presente. Entonces estarían como esos dos recuerdos, el de la infancia y el de la infancia con, con la aurora acá en, en Valparaíso. Bueno, el mejor recuerdo, año 1993. Estaba mirando televisión y por las noticias de Megavisión, eh, anuncian la llegada de Michael Jackson a Chile con una gira espectacular que no recuerdo el nombre, pero fue la primera vez que vi a Michael Jackson eh, por la tele y vi a este ser humano eh, cantando y bailando y fue un momento revelador, me acuerdo hasta de la marca del televisor que era una Sony Triniton, estaba la, la pieza de mis papás y claro, fue como eh, sentir un una erupción volcánica de emoción dentro de mí, cuando veo a este tipo bailando y cantando, y obviamente después de ahí en adelante no me perdía ninguna noticia de Michael Jackson o ningún tema musical que saliera en la radio, y tampoco me perdía la oportunidad de intentar el paso lunar o todos esos pasos de zapateo americano que, el, que Michael Jackson lo hacía muy bien. Ese fue así uno de los buenos recuerdos. Yo creo que ahí comienza la vida. Eh, ¿Y los peor, y el peor recuerdo? El peor recuerdo es, eh, es como un recuerdo largo, es como someterse a algo que uno no es. Mm. Por ejemplo, eh, la edad escolar puede ser 12 años de escolaridad, minutos y minutos de vida eh, perdidos, tirado a la basura y, eh, y con una educación suspendida para matar esos minutos con, con profesores que no están, eh, que también no están en el lugar correcto. Eh, y eso es vergonzoso son conductas gregarias vergonzosas es un, peor, un mal recuerdo también podría ser un mal recuerdo eh, eh, también ser lo que uno no es eh, trabajar de, de profesor de gimnasio en Chicureo en la, el club de gol en la prisa de Chicureo y eh, este, claro, estar ganando mucha plata y también esas conductas gregarias estar sometido a conversaciones superfluas a someterse a lo que uno no es es, eso es vergonzoso y penca y digno de olvidar. Sí. Muy bien. Cuando las cosas no funcionan como esperan, eh, ¿cómo se protegen o a qué recurren como o salvavidas? ¿Yo? Ya <risa> si le das más tiempo para pa cranear. No, a ver, cuando las cosas no suceden como uno espera. ¿O ¿Respondo yo primero? sí ¿Mm? ¿Respondo yo primero? No, yo ah, ¿no? Sí, ya estoy, ya estoy en esto. <risa> eh, bueno, primero... Eh, eh, mira, yo de chica he sido media pesimista con mis cosas. Entonces, nunca espero mucho de, de lo que hago. En verdad, siempre me pongo en el peor de los casos. Siempre digo, pucha de esto, no sé, quizás, y no es que, que no, me tenga, no le tenga fe a lo que haga, para nada, igual estoy súper consciente de las cosas que sí me puedan resultar y de las que no me van a resultar quizás muy bien, pero no, no espero mucho, ¿no? no espero tanto, no me hago tanta, tantas expectativas de, de lo que vaya a ocurrir, entonces como que siempre que ocurre algo está como en su grado como que nunca me lleva a una desilusión muy grande de, de que esto no resultó qué hago y, y de tratar de recurrir como a, a una ayuda eh, que no sea de, de mí misma siempre, siempre estoy yo de hecho para, para poder solucionar las cosas en ese sentido creo que el salvavidas sería sería yo misma cierto porque aparte me estoy metiendo en, en ese en lo que estoy en lo que estoy haciendo en x cosa que no me resultó y, y ahí viene el, el salvavidas interno, pues. viene, viene el, el, el reflexionar un poco, en, en revisar el método, de, porque si algo no dio el resultado esperado es porque en el camino, en el trayecto, eh, algo falló y eso obviamente siempre va a ser responsabilidad de uno, entonces es como un proceso muy personal. Entonces, si no me resulta, no hay tanta desilusión y si hay que pedir ayuda, ahí estoy yo misma para, para resolver el problema. Eso eh, ¿Cómo era la pregunta? Si las cosas no funcionan como esperas ¿De dónde te cuelgas o cómo te proteges? Eh, mira, yo desde muy chiquitito perdí la esperanza O sea, para mí la vida es, es eh, eh, Siempre va a pasar mm, O sea, si tú esperas algo, lo más probable es que no, no pase ¿okay? O sea, por uh -huh. ejemplo, yo quería zapatos de fútbol cuando Estamos chico parecido. Y, eh, y no me compraban zapatos de fútbol, porque quizás no había plata, o mis papás eran cagados, etcétera, etcétera. Entonces, es, es, eso es parte de, lo, de la experiencia de estar vivo y de que las cosas ocurran así. ¿Okay? Eh, entonces, no, no, no me hago expectativa, o no tengo ese pre-pensamiento antes de hacer las cosas. Mm. Simplemente eh, lo programo, hago una programación, esto es lo que tengo, estos son los cables que ocupo, estos son los dispositivos que tengo y con esto hay que hacer algo. Entonces, bajo ese contexto, ese circuito cerrado, que yo lo puedo manejar y yo lo puedo cuantificar y hacer un inventario de las cosas que tengo, que poseo y de las que no poseo, eh, puedo hacer algo y, y el resultado se llega al, al, al, al resultado eh, programado anteriormente. Pero no, no me hago expectativa como, no sé, como que va a venir la nube voladora y me va a sacar de acá, de, de esta uh -huh. ciudad, no. ¿Seguimos acá o cambiamos de lugar? Sí. Ya, sí. ¿Con qué música acompañan su, su trabajo o a qué música acuden cuando se quieren inspirar? A ver, la música. Eh... Mira, la, a mí me gusta... bueno, guión no es músico y igual hago música, entonces la música es más que, que la música de fondo, quizás como para el común de las personas, hay algo más ahí. Por ejemplo, en cuanto a, a la inspiración o al, o, al, o al trabajo, de pronto me gusta el silencio. De repente no, no me gusta poner música cuando estoy haciendo algo, como que me hostigo fácilmente del ruido también. Entonces, cuando me levanto, de hecho, espero que, que se levante el John para encender la radio. Yo no... y, y de pronto depende, pues, igual la, la música eh, condiciona harto, al menos en mí, el, el, el estado anímico o la, o la motivación para hacer cosas. Y me, me gusta poner... El otro día estaba coseando unos libros, por ejemplo, y, y puse la Novena Sinfonía de, de Beethoven y encontré que que trabajar escuchando Beethoven es, es lo más maravilloso que, que puede ocurrir. Así que a él lo pondría como puede ser como igual siento que una falta de respeto, como un poco también es decir que es como música de fondo, porque al final uno se termina saliendo de la labor y, y como antes, cuando uno era chico y era el espacio para escuchar el disco y sentarse a escucharlo con, con atención. Yo creo que eso es como que merece la música. Pero sí, eh, como mi trabajo también es tan sensible, no es que esté así, no sé, respondiendo a correos estresada, haciendo aquí, allá, o parándome todo el rato, estoy cosiendo. También podría ser como, como un buen espacio para... y un espacio digno para que suene Beethoven, así que... o la New York también son las cosas que escuchamos acá en la casa al momento de, de, de trabajar y lo que a mí me gusta. Eh, en mi caso, yo no pongo música para trabajar. Yo me pongo a trabajar para poder escuchar música. Entonces ciertos trabajos en los que, que yo hago eh, están acordes a eh, poder escuchar cierta música. Pero el trabajo de escuchar música en, en, mi, parte, en mi forma particular y original y personal es, es sentarse a escuchar música. A sentarse a escuchar, al trabajo de escuchar música, de llegar a, lo, a las líneas de bajo el, líneas armónicas, uh -huh. melódicas y percibir así la música no, me carga trabajar con música de fondo ¿ya? o estoy escuchando música o estoy trabajando pero siempre la pones sí eso es como pillería porque a mí, tú siempre pones música para cuando estamos trabajando yo pongo una sucesión de vibraciones una sucesión de sonidos, que no sé si se llame música, es lo que sale uh -huh. de la radio pero sí me gusta harto la voz humana para trabajar. Por ejemplo, escuchamos harto a Fernando Villegas, al, al niño índigo Villegas, mm. eh, a Felipe <risas> Izquierdo, en Radio Duna, con Roca Valbuena y es esa escuchar... Eh... Bueno, y también ahí me siento a escuchar. pues, o sea, o, no, Sí, de entra... hecho, ahí sí te sientes sí. a escuchar y cuando trabajamos ponemos música. O sea, eh, ponemos al Loco Araya con su tocadiscos, pero en realidad pone, no sé, música como gris brillantina, no sé, pone clásico, pero también lo escuchamos en un volumen muy bajo, mm. pero no... Ahí es cuando pues, me mismo sí. molesta la radio y la apago Claro, y ahí apagamos la radio y trabajamos en silencio. Eso. Mm. ¿Desde dónde viene la idea de crear? La idea de crear... Eh, bueno, primero... Ah. No sé si será una, una idea, así como que no se me ocurrió, eh, nunca se me ocurrió, no sentí como que oh, voy a, como que esa que se prende la ampolleta y haya dicho que voy a crear, pero yo creo que, eh, así como el otro día estaba, eh, escribí un ensayo acerca de, de la vocación, eh, uno eh, se va reconociendo de a poco y, y yo creo que esa parte como de, de, de saber quién es uno, Ahí uno se da cuenta de pronto que es un, un ser creador, verdad, eh, creativo, creado, generador de cosas y, y ya tiene que ver con que uno está fabricado eh, con, con ciertas características que, que uno tiene que identificar y en, y en ese camino eh, siempre lo supe, es algo que uno siempre sabe de niño. El niño viene, la, sabes que vienes con ese como dispositivo, con esos materiales que te, que te hacen ser un, un, un ser creador. Y en, mi, en mi caso ha sido de cosas variadas, ¿no? No, no, estaba por un lado la música, eh, la editorial, los libros, las manualidades, pero siempre lo, lo supe, o la poesía también, que fue algo que también tenía que ver con la infancia, o, o, o aprender a tocar, o... siempre con la creación, sí, aprender algo, pero siempre tratar de inventar algo. Así que eso yo creo que, que, que más que idea, es una cosa de, de reconocimiento con uno mismo, ya como algo que siempre que siempre estuvo ahí. Eso. ¿De, ¿De dónde viene la idea de crear? Eh, el verdadero ser de las cosas es una voluntad irracional y ciega, ¿de dónde viene toda esa energía? lo más probable es que no venga del intelecto sino que venga de las tripas, de las vísceras de los in, in, in, intestinos algo instintivo, tiene que ver con la parte animal de, eh, del humano con el animal humano, entonces la idea de crear toda esa energía irracional y ciega, eh, me nace desde las tripas o nace de un rincón muy recóndito de mi alma o de mi anatomía humana, de mi fisiología humana, que desconozco. Y, y obviamente esa energía sube y al momento de subir al intelecto ya se transforma en idea y en idea después se transforma en, en, en producción. Pero toda esa energía, esa idea, toda esa energía previa viene de, de ahí, de esa fuerza que desconocemos. aparecen las ideas digamos, aquel, o los inventos, uh -huh. ¿qué es lo primero que se aparece? ¿Una imagen, un sonido, una, un sueño? ¿Qué es lo que les pasa cuando uh -huh. hay algo nuevo? Eh, mira, en mi caso, eh, si bien como dije recién, yo hago hartas cosas manuales, que tienen que ver con el arte, con la creación con la fabricación, la manufactura y todo eso eh, no siento que, que, que haya creado nada nuevo en, en lo que hago en eso ¿ya? entonces no, en ese, por ejemplo hablando de, primero de eso no se me viene como a la, a la mente una cosa original sino que eh, la, la voluntad de, de hacer un libro por ejemplo ah, lo veo y sé que y quizás ahí estoy siendo yo porque con lo, con lo que decía recién que tiene que ver con la vocación o, o tallar un timbre pero ahí no me considero como una persona eh, creadora solamente ejecuto eso porque tiene que ver con, lo, con, lo, con el material que yo vengo diseñado pues como para fabricar cosas bien y es lo único que sí se me ha venido eh, que serían sonidos por la música que es lo único que, que he creado y que viene originalmente de mí Entonces, la única creación que se me ha pasado, dice no sé si por la mente en realidad, pero tiene que ver con, con los sonidos. Total y absolutamente con los sonidos. Ahí, ahí me siento eh, creadora. Vendría un sonido a, la, a algún lugar. Bien, yo no creo mucho en la creación. Yo no, yo no creo que uno pueda crear. Uno puede componer, hacer una composición, tomar ciertos elementos que ya están creados hace mucho tiempo hace uh -huh. mucho tiempo antes de y uno maneja esos elementos elementos discretos y eh, y, y conjuga algo que eh, estimula la conciencia o cualquier cosa ¿Sí? entonces un, un trabajo de, de composición eh, cómo era la, la pregunta Cuando viene algo una idea o un golpe de creatividad? ¿Qué es lo primero que te apareció? ¿Un sonido? ¿Un sueño? ¿Una imagen? Un color. Eh, es, eh, creo que ya lo había respondido, eh, es una programación. O sea, es acostarse en la noche y pensar qué voy a hacer mañana. Ya mañana me toca barrer la casa, tengo que hacer unos libros, eh, voy a destinar la mañana a grabar música, a hacer un poco de música, en la, no en la tarde voy a salir a correr, entonces, todas esas cosas, toda esa producción que tengo al otro día es una programación que es, es, generalmente la hago el día anterior, en la noche. Y, eh, y con esa programación que se hace el día anterior en la noche, quizás se, a veces se me presentan formas de sueño. Por ejemplo, cuando al otro día tenía que ir a jugar a la pelota y dejar bueno, los zapatos de fútbol lustrados eh, o embetunados, las la medias de fútbol, el, el short, todo, todo mi equipo en la noche lo dejaba, porque el fútbol es una actividad sagrada y merece eh, toda esa ceremonia previa antes de... Ahí soñaba, pero soñaba también debido a esa programación que me hacía obviamente en la noche alrededor de dormir. tú? ¿Usted? ¿Yo? Sí. Pues. Eh, con los miedos. Mira, el, el miedo es, igual es un tema pa, para mí, así que es extraño contestar acerca de eso, porque creo que, que, que el miedo está ahí siempre, así como un motor, como en contraposición a, lo, a la parte virtuosa hasta, o al amor, por decirlo de alguna forma, está el miedo. Y, y, y la verdad es que sí, yo sí tengo hartos miedos pero en cuanto a la, a la, a la creación creo que es una de las pocas cosas en que, en que el miedo no está presente mucho en el acto de crear, al contrario y yo me siento totalmente eh, liberada y, y en paz conmigo misma porque estoy haciendo lo que corresponde y diría que, que el único miedo sería no hacerlo, ¿verdad? no, no hacerlo y, y no sé, llegar a a vieja y decir, puta la weá, ¿por qué no lo hice? y ese es como mi único gran miedo no haber hecho lo que soy durante mi vida pero, pero a la vez sé que, que, que, la, que la voluntad que está ahí empujando siempre es súper fuerte entonces tampoco siento tanto miedo porque ponte tú en el presente ya estoy haciendo lo que corresponde y eso también me tiene como, como tranquila y en paz en, en cuanto a mi proceso creativo pero el gran miedo sería... Si es que hay un miedo, sería no, no hacer lo que, lo que realmente tengo que hacer. A mí me ocurre muy parecido a Macarena. En realidad no tengo miedo. El único miedo sería no hacer las cosas a las que uno viene destinado. Eso. ¿Sí, está, ¿no? ¿Yo respondo? Sí, por favor. El placer. Um, mira, yo, yo creo que um, el placer está presente como en, en todas las cosas de la vida. pues. Yo creo que todo lo que uno hace es como para aspirar a, a eso, a eso placentero de que puede ser, no sé, Vivir en Valparaíso, hacer una canción, pero que está ahí como oculto dentro de de, toda la, de todo lo que nos mueve a hacer algo, porque Está como, como, como objetivo oculto, final, eh, que el ser humano como, como animal quiere llegar a, a, a ese estado como de, de placer de, de, de haber logrado. Pero obviamente es como todo es circular, uno pasa de, del placer después al... al al desgano, no sé, pues, a aburrirse, a, a desmotivarse pero eso creo que el placer está en todo lo que uno quiere hacer pues, así como, como de lo más mínimo, como levantarte en la mañana e ir a tomar desayuno, como esa motivación básica que uno siente el día a día de vivir eh, está, se hace por placer en el fondo en el fondo como ese oculte, esa motivación oculta que nos motiva a hacer todo lo que hacemos creo que es por placer claro, el placer para uno es difícil el placer en general y como, como término universal claro, es un engaño es un engaño de la energía reproductora o de la energía productora es un engaño de, de esa energía eh, ahora placer para, para mí tampoco eh, varía mucho de esa definición yo también creo que es un engaño por ejemplo, respirar este aire puro, que produce placer, ¿cierto? Pero es, es más que esa búsqueda sencilla del placer. Es, eh, tiene que ver con mantener viva la especie. ¿ya? Y por eso respiramos. ¿Y cuál es el engaño? Es, es sentir placer en, en, eh, al tomar este oxígeno que viene puro, este aire que viene puro a los pulmones. Y eso nos da mucho placer una fuente inagotable de placer. Pero es simplemente para mantenernos vivos. ¿Ya? Ahora, yo creo, bueno, todas las especies funcionan de la misma forma. Yo creo que eso es algo placentero. ¿Y qué es la belleza para usted? ¿La belleza? Eh, yo creo que, que la belleza es cuando algo está bien hecho, ¿ya? y que es bien hecho también podría ser, pero... Eh, así como, vuelvo, vuelvo al mismo tema, eh, como cada cosa tiene que estar en su lugar, ¿verdad? cada humano tiene que dedicarse a lo que corresponde, entonces cuando algo está bien hecho, bajo digamos esa, eh, esa definición, esos parámetros de, de hacer lo que corresponde, de que las cosas estén en su lugar, por ejemplo, de que una calle esté limpia, eh, yo creo que con eso tiene que, que ver la, la belleza, cuando las cosas están en su lugar, cuando las cosas se hacen bien, por ejemplo, en cuanto a hacer una clase, ponte tú. La belleza tiene que estar en la educación, que creo que eso lo decía la Gabriela Mistral, ¿cierto? Y tenía que ver con eso, con hacer las cosas bien. Entonces, cuando algo está bien hecho, hay belleza. O sea, uno puede observar belleza al momento de, no sé, de que una persona está haciendo música o de que alguien está haciendo una clase, como dije recién o un deportista haciendo su, su salto olímpico, ¿verdad? Yo creo que eso es la belleza, es cuando las cosas se hacen bien. Solo la belleza podrá salvar al mundo. Eh, lo dijo Dostoyevsky o da lo mismo que lo haya dicho. Eh, la belleza es el equivalente a la voluntad, a la protocultura, al amor, a, a la virtud. Eh, ¿Por qué hacer las cosas bellas? ¿Por qué acercarse a la belleza? Hay una energía que es eh, la energía conservadora, la que cuida y mantiene y, el, y ese Dios o esa, o esa gran energía eh, compete eh, a nosotros a la especie humana conservar, mantener y cuidar y esa conservación y mantención y cuidado tiene que ser de las cosas que hace mucho tiempo alguien creó por ejemplo, llamémosles Dios ¿no? o el astro rey o la, la energía universal que creó la naturaleza entonces nuestra misión es conservar, cuidar y respetar esa cosa magnífica y bella que hace mucho tiempo antes se creó ahora lo que hemos hecho nosotros es eh, ir deteriorándola ir destrozándola y por eso conocemos la fealdad si no hubiéramos hecho eso no estaríamos hablando de belleza pero la belleza tiene que ver con eso conservar, cuidar y mantener si yo distorsiono o tuerzo algo o atrofio algo eh, sería un acto de anti-belleza o, o un acto horrible, de una horrorosidad. Pero si yo lo mantengo y, y, y encajo los cuadrados de tal forma que queden eh, asimétricos y tengan equivalencia con cómo como se disponen las cosas en la naturaleza, eh, estaría cuidando, manteniendo y respetando esos códigos de belleza, esos códigos de voluntad o códigos de respeto, de amor o de virtud, o como quiera llamarle. musicales que ustedes también están desarrollando y de oficio. ¿Hay alguna diferencia entre los, estos proyectos que son unos seres y entre ustedes? ¿Cómo? Entre los proyectos que son... Claro, en los proyectos que ustedes desarrollan, ¿tienen alguna diferencia en personalidad con ustedes? O sea, ah. son los, No, yo creo que ahora 100% una, una proyección de, de, lo que, de lo que uno es Todo, gracias a, a mí o a Dios, no sé pero por, o por la voluntad hemos, yo he llegado a, ahora a, a hacer lo que realmente soy lo que me gusta eh, bueno, hace un tiempo no entonces por algo también eh, de hecho la pregunta que, que, que me hace es como una respuesta o sea, yo por eso Hago lo que estoy haciendo ahora, porque, porque soy yo. Ya, o sea, tienen mucho que, Y al tiro cuando algo cuando me pillo haciendo algo que, eh, que no, no me siento yo, desisto porque sé que no es lo que corresponde. Cuando uno hace algo de mala gana o incómodo o, o tienes que eh, esforzarte por hacerlo, es porque no, no es lo que corresponde, así que la respuesta es, es sí, pues totalmente. Totalmente representada con lo que hago. Claro, uno viene a este mundo como un animal humano y el animal humano tiene este sistema de pinzas maravilloso que creo que no lo tiene ningún otro animal. A lo más los, ratones, los ratones puede ser o el mono. Pero este sistema de pinzas, de manipular cosas tan pequeñas y hacer cosas como filetear un libro. Entonces, claro, uno está haciendo lo que, a lo que viene destinado. No está haciendo algo tan extraordinario o algo tan personal o original. Simplemente se está encontrando con... Eh, con las bondades que te da la técnica humana que es, por ejemplo, salir a caminar respirar aire puro eh, y hacer trabajo de intelecto y aparte, como ya lo mencioné, este trabajo de pinza que yo creo que a eso es lo que viene destinado el animal humano sí. ahora, eh, donde realmente me encuentro conmigo mismo en las profundidades y en la elevación del ser de la esencia de las cosas o de la esencia de este ser de uno mismo es en la música. En el único lugar donde puedo ser yo es en la música. Eh, eso. ¿Por qué el nombre de, de los que ustedes escogieron para sus proyectos? Eh, ¿De dónde vienen? ¿Y le pondrían otros nombre alternativo? nombres alternativos? Eh, ¿Nombres? Sí. Sí, yo creo que, que el nombre que actualmente tiene, bueno, por ejemplo, opalina cartonera tiene que ver con que en ese minuto eh, fabricábamos libros con tapas de cartón y tapas de opalina. Entonces, opalina cartonera, eso era súper simple, eh, súper concreto con, con los materiales que trabajábamos. Y claro, igual ahora el tema del nombre ha sido tema, porque... Eh, ...por una cuestión de, de necesidad, que Facebook nos, nos bloqueó la cuenta... ...y ahí ha despertado un poco la idea de, de cambiar el nombre... ...y de decir, pero ¿y qué nombre le vamos a poner a lo que estamos haciendo?... Eh, ...y al final quedamos como en lo mismo, ¿no? quedamos como en el... En el en que, en que palina cartonera es lo que corresponde porque tiene que ver con... ...con los materiales y con, y con lo que estamos haciendo, ¿verdad?... Aparte que, que atrás de nuestro nombre, o sea, salió como de la nada el nombre, entonces no, no es muy pretencioso, como que no, no se craneó mucho, no hay una... Eh, eh, así como una... ¿Cómo se podría decir? No, una pretensión, pues claro, no, no no, es muy pretencioso, no hay una, una, una idea como atrás del nombre que tenga un, un doble significado ni nada, así que yo creo que... Claro, el nombre actual o, o Palina Cartonera es eh, solamente funcional. Como bien decía uh -huh. Maquita, pues porque ocupamos Opalina, que es una cartulina muy bonita, y cartón. Y queríamos, claro, eh, abarcar esos dos materiales por, por la técnica, uh -huh. la prototécnica a la que hemos llegado durante años y años de estudio, riguroso en la técnica de elaborar libros con tapas de cartón. Eso. Si tuvieran que usar una palabra para. Vamos, damos dos respuestas no, yo diría yo pondría alimentación alimentación sí mm. ahora tengo que justificarla no no gracias <risa> <risa> eh, a ver una palabra para definir el proyecto cierto mm. yo creo que podría ser eh, vivir, vivir eso. Ahora es para vivir eh, hay que alimentarse. ¿ya? Pero no había que justificar, yo ya. dije vivir tu alimentación. Yo creo que cuando nos hayamos comprado el tercer Rolls-Royce, yo creo que ahí ya es hora de decir basta y meter la plata en un banco y, y vivir de los intereses. Cuando lleguemos hasta ese punto, yo creo que es una buena oportunidad para retirarse. Sí, bueno, eh, yo creo que así como el nombre, también el tema de hacer libros salió muy de la nada por, por una idea de, de autopublicarse y se, fue, se fueron dando las cosas... Eh, Casi sin quererlo, no hubo un, un, no, nunca lo planeé, esto de hacer libros ni de hacer clases tampoco. O sea, A mí se me ocurrió hacer... Yo aprendí, por ejemplo, una costura y se me, me quedó bien y al día siguiente ya subí una ficha para hacer un taller. Pues fue como en el minuto. No, no, la verdad es que no, no hemos tenido como proyecciones, yo al menos a largo plazo, de, con, con lo que hago y con la editorial, sino que seguiré haciendo lo que estoy haciendo ahora. Lo que sí me he dado cuenta es que eh, haciendo lo que corresponde, por ejemplo a seguir haciendo las clases, seguir haciendo los libros, dedicarse a esto digamos a tiempo completo, digamos haber dejado mi trabajo de garzona que tenía hace un par de años, es, es, el, el proyecto solo se va armando, como que él te pide más a ti, no es que uno le, le, le trate de exigir ni de poner meta al proyecto sino que de pronto te ves con que chuta hay tanta gente interesada en las clases que hay que hacer tres más de los que se hacían antes entonces como que ha sido muy del momento el crecimiento que ha tenido la editorial y, y claro así como proyectarlo yo intuyo que as, como ha crecido hasta ahora casi solo más adelante si sigo haciendo las clases como estoy haciéndolas ahora eh, puede que, que se mantenga hablando del respeto se mantenga y esa mantención también va a tener que ver un poco con el crecimiento de, de las cosas quizás más clases pero estamos más en el presente yo creo Caso. Si tuvieran que elegir libremente un socio o un partner ideal, ¿quién o quiénes serían? Un socio. Aparte de, de nosotros mismos, <ríe> eh, yo elegiría a la Aurora. De hecho, yo creo que ella va a terminar eh, trabajando conmigo y ayudándome a hacer las cosas. Además, que vivimos juntas, entonces eso va, ayuda porque uno necesita vivir, con, idealmente vivir, o pasar largo gato de, del tiempo con, con la persona que uno trabaja, sobre todo en lo que nosotros hacemos. Ella conoce el trabajo de super, de cerca, obviamente, yo creo que... A ella la, la elijo como, como socia. Si le sigue yendo mal en el colegio, ya ah. ligerito va a empezar a trabajar en, en Opalina Factoría. ¿Y tú a quién eliges eh, también en Aurora? Claro, elegiría, o, a ver, o alguien que, tu, que hiciera trabajos de carpintería, que fabricara muebles y todas esas cosas que yo no puedo hacer por el tiempo y porque no tengo las herramientas, un ser así, pero claro, ese sería como un partner ideal. Una Wikipedia o si estuviera, si estuviera la historia acerca de lo que están haciendo. Eh, ¿Cómo se debería recordar? Yo creo que de partida tal como lo que es nomás, ¿verdad? Pero quizás destacar un poco la, la el hecho de que no, nosotros nos dedicamos 100% a. A, a lo que hacemos, verdad, es como un poco a, a, a esa valentía que hay de salirse del sistema y entrar al, al ecosistema como decía el John ayer, eh, yo creo que más allá de, de, de hacer los libros es como la forma en que, en que hemos hecho las cosas, más allá del, del resultado porque si bien hay muchas editoriales cartoneras y muchos resultados parecidos a, a lo que nosotros hacemos, eh, yo creo que tiene que ver con, con cómo lo hacemos y con ese atreverse a estar eh, realmente, pero realmente eh, al margen. O salidos, o, o funcionando, pero desde otro ángulo, desde otra calle, desde otra... Sí, yo exactamente creo lo mismo. Eh, más que el trabajo, o las cosas que fabricamos, o los libros que imprimimos, es, eh, claro, lo que envuelve eh, esta forma de eh, generar la propia empresa o, le, lo, o la empresa de uno, el edif construir el edificio de uno, y para eso hay que tener unos huevos enormes y coraje y ser más o menos un poco suicida, o sea, no tenerle miedo a, a saltar del último, a saltar al, desde el borde del abismo, saltar y de repente te das cuenta que estáis cayendo, pero cayendo hacia arriba y hay que hacerlo y, y ojalá nos recuerden eh, de, con, con esa onda y que nos tomen como ejemplo para que todos los seres humanos puedan emprender y puedan eh, cada uno construir su propia obra de todas las cosas que han hecho en el proyecto ¿cuál es el trabajo que más han disfrutado? Eh acá en la editorial, eh, yo creo que primero eh, fue poder publicar lo que yo escribía, ¿verdad? descartuchar un poco eh, la poesía, por ejemplo, eh, sacarla de, de adentro y verla en un papel. Y, en una, y ver una tapa que, que más encima, independiente de, de, de, del ego de tener un libro de uno, no, no tiene que ver con eso. En que uno mismo lo haya hecho, pues ver el resultado. O sea, yo escribí estos poemas y yo los pasé a, a Word y, y yo los diagramé y, y yo armé las tapas, ¿cachai? Los imprimí. Eso yo creo que, que ha sido, eh, primero fue como el mejor resultado para mí ver que eso y ahora ha sido el hecho de hacer las clases y ver que puedo enseñar y que lo hago muy bien porque es bonito, no sé, pues yo aprendo todo de manera autodidacta, ya saben, un secreto, sí, pero todo lo aprendo por internet y practicando. Ya, por la habilidad que uno tiene para hacer las cosas, pero ha sido también bacán el hecho de enseñar y de ver que, que las otras personas sí aprenden, es como haberme transformado en profesora sin, sin querer, eso. Al igual que Macarena, claro, le, el producto que a mí me mantiene más satisfecho es hacer clases, eh, porque cuando uno ve los ojitos de esos alumnos, esos <risas> talleristas, que se están iluminando con la poesía y con todo el bagaje cultural que uno les trae. Eh, no, eso, eso no. Hacer clase a uno lo mantiene eh, activo, lo mantiene saludable y aparte es donde se cierra el círculo del conocimiento. Einstein decía que un conocimiento verdadero o, o uno se da cuenta que sabe las cosas cuando uno se las puede explicar a la abuelita o a un niño que va en segundo básico, uh -huh. y, y, y ese es eh, el ciclo donde se cierra el conocimiento, entonces es algo eh, biológicamente que tengo que hacer, o a la que vengo destinado a cerrar el conocimiento para, qué? para después producir otros, entonces hacer clases a mí en lo personal y en lo particular me ayuda mucho, es eh, terapéutico, o, o eh, mejor dicho es saludable, ¿Qué detrás del escenario de Palina Castonera, Además de todo lo que ya han dicho hasta ahora mm. ¿Cuáles serían? Cojando no? Cosas como tras las cámaras Mira, eh, con Macarena eh, eh, No sé se, eh, po, se puede, puede, Yo puedo conversar mucho con ella Conversamos todo el día Y reflexionamos sobre las cosas que nos van pasando Lo que vamos leyendo Sobre lo que vamos estudiando O sobre las cosas que vamos trabajando Yo creo que que eso es, eh, ese trabajo intelectual de hablar, de lenguajear las cosas que a nosotros nos interesan profundamente, eh, algo entero opulento, no, no sé cómo era, cómo era la pregunta, no, me estoy desviando, ¿no? no, no. Ah, Ay, allá. Lo que hay atrás de las cámaras ah, bueno, en al es trabajo, porque, porque uno muestra sí. los libros, muestra el resultado. Sí yo creo que hay dos cosas, primero está que claro, uno sale ahí en la feria muy sonriente pero habiendo dormido quizás dos horas, eh, muchas veces pensando en que esta es la última vez que, que voy a cortar un trozo de cartón porque estoy cansada, ¿cachai? eso ocurre harto, eh, que está como el, el, el lado más negativo de, de, de, de atrás de, la, de lo que se muestra, y por otro lado que yo creo que es lo que mantiene que, que esto siga funcionando, es lo que decía el Pancho recién, el John, perdón, que, que tiene que ver con, con todo lo que se produce en, eh, en torno al, al trabajo, porque pasamos horas trabajando juntos eh, y, claro, de, de repente son horas de, de reflexiones, de poner, por ejemplo, los programas de radio, de poner a Fernando Villegas y escuchar y, y, deba y debatir. O, o poner audios de, de filosofía y de pronto uno está haciendo el libro y a la vez está reflexionando y vamos como estudiando también pues. entonces más allá de, de o sea todas esas conversaciones que hay al momento de, de fabricar, eso sería lo que... Este es un supuesto, tienen que enviar... ¿Yo comienzo? Sí, usted, por favor Mira, lo primero, eh, desde chica no, nunca entendí muy bien el asunto de las postales Me, me llamaba la atención porque no son cartas, pues. No, no entendía mucho lo que eran Como que me, me llamaba la atención y decía, va, una carta, una foto y llegaban postales a la casa con la estampilla, eran bien bonitas y ahora, eh, claro, es como un, un, un recuerdo por ejemplo, yo le escribo a mi mamá desde acá y con una foto de Valparaíso es como acercar a la otra persona al lugar donde uno está pero, ¿era qué postal? ¿y a quién? esa era la ro... ¿De, de, ¿de dónde la envías? ¿desde dónde? a ver... yo creo que algo simple sería desde acá ...que es la realidad, la hora ...y que aparte es muy significativo porque... ...el cambio de ciudad, ¿verdad?... Eh, ...ha sido muy importante y fundamental como para... ...para mi vida... Este, el, ...el hecho de salir de Santiago y venirse acá repentinamente... Eh, ...ha significado mucho y... ...y yo creo que sí elegiría desde acá de Valparaíso... ...y a quién, a quién se la mandaría... Yo creo que podría ser a una persona que, que está indecisa, así como que, que le falta que le llegue una postal de otra persona y le diga, oye, ven, eh, sí, vente, toma tus cosas, toma tu, tus maletas y, y, y ven, ven ¿cachai? Es como, o podría ser también una postal desde la costanera corriendo y la persona que está en la cama y decirle sí, ponte las zapatillas y ven y sale a correr, ven a mirar el mar, es como a un NN que está a punto de, pero no lo hace, como para poder motivarlo, sería eso. Mira, no tengo claro la imagen, ni el lugar, ni a quién, pero sería un mensaje como eh, por favor eh, rieguen las plantas, ¿ya? o acuérdense de regar las plantas, ¿ya? No, no creo. Por favor, eh, por favor riegue las plantas por mí. Eh, vol vuelvo pronto, una cosa así. Eh, importante, sí, sí verdad. Bueno, y esta es la última pregunta que tiene que ver con los lugares donde hemos estado. ¿Cuáles son esas significancias? De claro. Los lugares durante la entrevista. Eh, comienza usted. Sí, comienza usted. El primero, bueno, el hogar, verdad, que donde estábamos al principio, que es nuestro lugar de trabajo y nuestra casa. Eh, justamente estábamos en el primer piso, que es como un segundo piso en realidad. Estamos como en altura y ahí ocurre todo lo que lo que hemos conversado en la entrevista. Ahí vivimos, ahí hacemos los libros, ahí conversamos, ahí está la vida y el trabajo. Entonces claramente ese es un lugar muy importante y significativo para, para lo que somos, el lugar de la casa que pasamos más tiempo también, es el lugar que tiene más luz, que le llega luz de, de natural, y eso a mí me gusta mucho. Eh, el segundo, eh, para mí, bueno, quise elegir esa altura, que de hecho estábamos, desde ahí se veía nuestra casa, era como a media cuadra de, de distancia de donde vivimos, y tiene que ver con que, cuando llegué me llamaba la atención que caminando un poquito eh, uno podía ver todo el mar y se ve Valparaíso casi completo desde ahí donde estábamos diciendo que era como la esquina de la casa, o sea, ¿cómo cambió la esquina de mi casa? Antes era llegar a la esquina y ver la gran avenida, por ejemplo, eh, o ver un edificio. En cambio ahora la esquina de la casa tiene que ver con ver una ciudad completa y, y ver el mar, eso es. Y aquí también es más o menos similar, acá está el mar. Ahí está el ascensor Espíritu Santo, que fue como el primer acercamiento con, con Valparaíso y con el barrio, porque nosotros vivimos acá a la vuelta. Entonces tiene que ver con lo cotidiano, con ir a buscar a Laurora la al colegio, y cuando llegamos esto fue lo primero con, que, con lo que nos encontramos, con tener que subir por este ascensor que ahora lo están remodelando, ya eh, encontrarte con estos miradores que están también a la vuelta de tu casa y pasar todos los días por acá después de haber ido a la plaza, eh, eso. Eh, bueno, para mí, las, los lugares no tienen mucha significancia o significado o sustancia. Eh, el, para mí, el planeta el planeta es eh, el, el lugar, es mi laboratorio. Estoy aquí, de aquí tengo que recoger datos, eh, procesarlos y entregar una respuesta. Pero me da lo mismo si es Valparaíso o es eh, el, el Cajón del Maipo, Laguna Verde. Pero no Santiago. No, Santiago no, <risa> el aire está muy asqueroso. Cualquier lugar que tenga aire limpio, mm. eso. Sí. Muchas gracias. gracias a <risa>